Varias son las necesidades que afectan a los internos de la entidad sin fines pecuniarios con carácter de apostolado social que brinda servicios a personas que deseen dejar de consumir drogas. El director de la entidad ofrece los detalles. Lamentablemente el tema económico es 1A en estos momentos porque un individuo que está en tratamiento necesita óptimas condiciones de alimentación, de planta física, cómo dormir bien, eh, la alimentación es imprescindible. Entonces las limitaciones económicas que tiene no solamente San Francisco, es la institución global, eh, muchas veces no, no, nos pone zancadillas para avanzar, eh, siempre estamos tocando puertas, de hecho en el, en el tiempo que tengo ya en San Francisco eh, ha sido tocando puertas, una tras otra, buscando captar ingresos para poder eh, mantenernos a flote. ¿Qué precariedades tenemos? Sí, alimenticia principalmente. Eh, también el centro está eh, en cierto deterioro, tú sabes. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.